Seis señales que muestra nuestro cuerpo para advertirnos de que tenemos deficiencia nutricional. El cuerpo es una máquina muy compleja, pero a la vez perfecta. Tiene muchos elementos que son esenciales para nuestra salud y cuando algo falla no duden hacernoslo saber. Sin embargo, en muchas ocasiones somos nosotros los que no sabemos interpretar esas señales que nos envía y esto podría poner en riesgo nuestra salud, sobre todo cuando se trata de una deficiencia nutricional. 6 señales que te avisan de que tienes una deficiencia nutricional. 1. Arrugas y piel seca. Para nuestra piel, los ácidos grasos esenciales son muy importantes ya que impiden la pérdida de agua formando una barrera cutánea. Esto consigue que seamos más propensos a las arrugas, a los ojos secos, a la caída del pelo y a la caspa. No evites pescados grasos y ese aceite de calidad. dos palidez. Cuando nuestra piel se vuelve pálida, puede estar avisándonos de una deficiencia de hierro. Se reduce el nivel de hemoglobina y la sangre pierde algo de color. Provocando que la piel, las encías o el interior de nuestros párpados pierdan su color natural y saludable. Prueba a consumir carne roja, espinacas, brócoli o lentejas. 3 Aumento repentino de peso. Un aumento de peso sin explicación puede deberse a una deficiencia de yodo ya que es el responsable de producir hormonas tiroideas que controlan el metabolismo. Cuando el nivel de estas hormonas baja, nuestro cuerpo quema menos calorías y almacena grasa. Podemos encontrar yodo en pescados, mariscos o productos lácteos. Cuatro pelo y uñas quebradizos. Esto puede ser uno de los primeros síntomas que aparece por culpa de una deficiencia de proteína. Las personas que comen carne de forma regular no suelen tener este problema. Sin embargo, también hay formas vegetarianas de obtener proteínas como las nueces, la quinoa o los garbanzos. 5- Cansancio y debilidad muscular. Sentirte cansado y débil a todas horas, incluso recién despierto, puede deberse a una falta de magnesio. Para solucionarlo, incluye alimentos ricos en magnesio como las almendras, las pipas, el cacao o los cacahuetes. 6- Acné. Los alimentos procesados o el alcohol conducen a una falta de zinc en nuestro cuerpo. Influyendo en todo el cuerpo y provocando problemas en nuestro sistema inmune. Esto afecta a nuestra piel y provoca alergias. Opta por alimentos como el cordero, el pollo, los garbanzos o los champiñones. Aunque estas señales no siempre están provocadas por una deficiencia nutricional, debemos mirarlo ya que de ser cierto podría estar causando daños en nuestra salud. Recuerda que eres lo que comes, así que cuida tu dieta y lleva una alimentación saludable. ¿Qué te ha parecido? ¿Sabías que el cuerpo podía mandarnos señales tan importantes? Cuéntanoslo en los comentarios. Compártelo con tus amigos y familiares para que sepan cuándo tienen una deficiencia nutricional.